Que está Viene con el corvo, apurate ay, Dios mío. Ay, Es increíble e impresionante Como eh, se han tomado muy en serio La temática del viejo eto. Así que, dale Yo No te sueño mucho Ay, ay, ay, ay, Ay, ay, papá, ya se la, ya. Bichos y bichas, cipotes y cipotas, bienvenidos a un nuevo video de esta hermosa semana, mis queridos hermanazos. Hoy nos encontramos en un lugar muy conocido, que sobre todo es hace poco lo acaban de inaugurar y es conocido como el Pueblo Viejo. Sí, me encuentro en el departamento de Aguachapán, así que démosle con todo a este nuevo video, bichos. Bueno, señores, y aquí nos encontramos en Aguachapán, viendo a una persona del bueno que vive aquí en Aguachapán, <risa> eh, ¿Qué está haciendo señor? Cuénteme un poco de lo que está haciendo ando, vámonos que ahí viene el dueño, Apurate, sí, curate, vente. Purate, curate, es que está haciendo, por Dios santo Vámonos, vámonos Viene con el corvo, curate, curate Está invainándolo, por Dios, Dios mío, santo Ay, señor, Jesús. Adiós, perdón, señor ¡Nos vemos! Amigos, ya estamos aquí en el lugar de donde vamos a visitar y me he puesto el gorrito porque el gorrito. para identificarme el viejo este, ¿verdad? Yeah. Así que <risa> vamos a leer. Y bueno, señores, ya nos encontramos aquí en el pueblo viejo. Un lugar muy chévere que se encuentra ahí mi querido amigo al aldaño de esta locación. Ah, no, Henry. Ah, perdón, perdón. No, no, andamos ahí un poco vestido conforme a la temática. Un poco nada más porque no tenemos el vestuario indicado, pero... porque no monetizado? <risa> Aquí andamos disfrutando la vida <risa> Ok, bichos y bichas, cipotes y cipotas Ya estamos aquí en Pueblo Viejo Un lugar temático del viejo oeste Algo que por primera vez vamos a visitar Este nuevo lugar turístico <risa> Y Le hacemos una, una invitación A todas las personas que vengan a visitar Y a tomar su poquito Para leer un, dólar? ¿Un, dólar? ¿Un dólar? Bueno, ustedes visiten aquí el pueblo viejo, un lugar nuevo y sobre todo temático del viejo este, con un refresquito de coco, no caería nada mal para que ustedes entren a este nuevo lugar. Ya estamos aquí en el lugar pueblo viejo un lugar muy bello sobre todo con la temática del viejo este es increíble e impresionante como eh, de verdad eh, se han tomado muy en serio la temática del viejo este y sinceramente me encanta todo lo, le, el decoro que le han hecho y sobre todo miren o sea voy caminando en una línea de tren ahorita y está súper chivo súper chévere la verdad todo esto y bueno por ahí pudieron ver a ustedes una toma muy espectacular del tema del tronco. bueno con el tron como moscarroncito y sinceramente está súper chévere todo esto. Wow, de veras que aquí se siente un calor increíble, rico, delicioso. <risa> que hasta ahorita siento que viejo si ustedes no traen agüita de, de aquí de tomar. Creo que sí, el calor se siente increíble y ya tengo hambre y quiero probar algo delicioso y exquisito único Todos ustedes ahora nos encontramos con unos par de blogueros ahí en que con, crean contenido digital en Instagram y otro pues, no sé, quizás en Olga. <risa> Los Carlos y Fernando se vinieron al Viejo Este, mejor conocido como Pueblo Viejo. A ver, coméntanos, Carlos, ¿qué piensas tú de esta que, aventura? Bueno, me ha gustado la temática, creo que es la primera en El Salvador, así como de que hacen no solamente un restaurante o algo, sino que es como todo un pueblo de verdad. Que le dan una temática en específico, así que me ha gustado bastante Y de verdad se siente un calorcito bien rico, de verdad sí, Eso sí ¿Y es tú qué, qué piensas de esta impresión que te ha dado este viejo este el pueblo viejo? Mira, primero lo que vos decís el sí. calor, así que como recomendación Quien venga, que traiga bloqueador o gorra Sí, porque va a tener que... Que, hay que hidratarse bien, pero la temática está bastante bonita para venir con familia Es un ambiente bastante familiar Súper cool, a ¿verdad? A pequeños, para traer a tu abuela, a tu novia Así que es un ambiente bastante bonito que por el momento se ve bien Bastante agradable, eso sí, mucho calor Bueno, ahora vamos a darles un deleite Un paladar exquisito Que vamos a probar una comida Que nos han recomendado que visitáramos esta locación Estoy impresionado porque vamos a probar Tres tipos de comida Bueno, o sea, son tres negocios que la verdad Vamos a conocer un poquito. Bueno, vamos a darle aquí. Estamos en una locación muy especial aquí. Vamos a estar con los meros meros patrones de, de la locación. Pues sí, ahí estamos. Agradecidos con ustedes por la visita que nos han hecho. No hombre, chica, no hombre. Yo estoy entusiasmado de conocer cuál es el platillo fuerte de este lugar. Para nosotros es el abocatero, es un sándwich que se inventó a raíz de probar mucha comida callejera. Ándale. Ah, eh, pues también le agregamos ahí un poquito de la cultura asiática. Ah. Eh, cocinamos con salsas japonesas y salsas chinas. Por ejemplo, la teriyaki es una salsa japonesa y la siu es una salsa china. Okay. Entonces, nosotros la manejamos en nuestro menú para que puedan probar carnes nuevas, nuevas sabores diferentes. Eh, para muchos es como innovador ver comida china en, en el viejo oeste. Sí. Pero si recordás, la película de Yaki-chan. Que tiene ah, Sí, chino. sí, sí. Entonces, cierto. de ahí se basó la idea y por eso les invitamos a que también gusten con nosotros la comida china. Fijándome que no solo tuyo es el, el cacharro, que ahí también tienes ahí a la patrona que comanda sí. ahí la mera mera, <risa> que dice: No, no bueno, me va a sacar, no me va a sacar. y nosotros este, encontramos con página de Facebook, ahí este, tenemos número de contacto. Si ustedes desean también, pueden este, reservar mesa, ¿verdad? Normalmente pues estamos un poco, es ligero nuestra comida, entonces la gente come, eh, platica un rato, se toma un cafecito porque también este servimos café por las tardes, Ajá, <risa> el típico café con pan de todos Y sí. A las 3 de la tarde, cafecito con pan. Entonces este, vaya, abrimos desde las 10.30 de la mañana cerramos normalmente 11:30 de la noche. Órale, o sea que tienen un buen ratito para que la gente no tenga excusa, uy, pero ya cerraron, o sea. Sí, exacto. Tenemos también este bebida, digamos como un after office. Eh, tenemos cervecitas de todo tipo, damos poquitas y para el que no bebe cerveza tenemos horchata de maní. Las clásicas. Horchatita De que no puede faltar aquí Todo saludareño ah, No, yo siento que cae bien aquí Una horchatita Ey, ey, ey ¿Qué es eso? Nosotros también ordeamos nuestro propio pan Para que no nos reclame Mira, Henry Hola, No, no, espérate Aquí lo invocaste a Henry Está caliente Henry, va que Todo lo dicen pan Y ahí parece como gordito Pan va, como sacadito como del horno, señores Sentir este olor De este pan recién horneado Riquísimo sí, la verdad se siente bien rico Tengo hambre Yo también en realidad yo no era panificador, eh, tuvimos que innovar debido a que por muchas razones se nos negaron a hacer el pan, entonces gracias a mi tío, pues él me enseñó lo básico para preparar un pan francés y ahora contamos con cuatro recetas diferentes. Nosotros Antes aprendimos a bornearlo, a cortarlo, a prepararlo para poder ofrecer todo nuestro producto original, todas las salsas, todo lo que nosotros manejamos. Es producción netamente de local, eh, de algunos amigos que nos ayudan. Y pues desde la pizza, los tragos preparados, en escarcha, pizzería, la romi, todititos todititos es auténtico sabor de nosotros. Bueno, bicho, entonces vámonos para ese lugar en. Eh, teletransportémonos. En uno, más uno. ¿Tipo, tipo, tipo, tipo, tipo el cipitillo. Tipo cipetido, el tipo entonces espérate, espérate. Vale, vamos a colocar esto por acá. Por acá. Tira, tira, tira! no, no. ¿Cómo, ¿Cómo es que? El, aquí aquí Ajá, va Ajá, sí, sí, va, va. Pero, vale. pero vos lo vas a hacer así porque tenías el plan Tercipitillo, sí, vaya Yo voy a decir las palabras ¡Vaya! Matatero, hola! ¡No! ¡Que desaparezcamos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Oh, por Dios, ¡No, Dios! Obvia, no! ¡Funcionó! Obviamente, hombre, fíjate que me cansé bastante obvia, de venir a tragar a cabo ¡Uy, a cómo le hará el chupitillo! No, no, no, no! Pues aquí, Miguel, por favor, adelante Aquí tenemos al caballero que prepara esas bebidas sin alcohol y con alcohol. Maestro de las bebidas <ríe> alcohólicas y no alcohólicas. Mucho gusto, soy Esteban Morano. Okay. Eh, yo soy el parque de acá de, de este bar que se llama Escarches. Okay. Nos especializamos en las bebidas con alcohol y sin alcohol. En ese momento, este momento estaba preparando una bebida, de hecho, se llama como este es un, un trago que lleva eh, triple sec, este vodka y jugo de arándanos. ¡Ándale! ¡Órale! Uh, ¡Qué heladito y refrescante sería eso, bro! Se llama Cosmopolia. ¡Ah! Co oh. Con sus cerecitas. La cereza. ¡Órale! No te la creo. Uh. A probar esta bebida. vamos a la ver. De veras que tiene piquete, eh. Ah, con este calorcito se lo recomiendo. Se sacó un 10. Siento un 10 ahorita. Ahora prepárale una bebida aquí, mi querido Chehei. ¿Una sin alcohol? Sí, sin alcohol, porque este. Se nos puede caer de la obra. Estamos aquí con nuestro querido amigo Esteban que está preparando ahí un exquisito y delicioso, ¿qué brother? Este es un mojito de fresa. Wow, un mojito y de presa. Acá tenemos un mojito clásico. Ándale. Y luego lo con conteros. Junto con la hierba buena. Ándale. Un poco de azúcar para que suelte toda su frescura ándale se ascienden todos los sabores lo importante que es el ron ok no puede ser un mojito cubano tu a la algo ok ándale en este caso el de fresa sería la opción sin alcohol ok ¿Qué es para mí. ok, okay. Y, Órale bichos, esta vida te va a llevar al viejo este. Ayuda, eh. No, hombre bichos, yo creo que con esta bebida que sí vamos a sentir el viejo este. aquí con Henry qué pasó Henry mi querido amigo hermanazo qué pasó con esta vida qué riquísima esta bebida increíble es sin alcohol con un sabor único lleva fresa lleva bueno diferentes cosas miren, la invitación es para usted para que visite escarcha y por supuesto va a disfrutar de estas bebidas riquísima, ándale recomendable dale un sorbito yo quiero probar también Anda bien, eh. está, está. Voy a darle otro sorbito porque se ve bueno. Está buenísimo. Está un, un intermedio bueno, bueno, buenísimo. Ahora probemos eh, lo que es la otra, la nichelada. Estamos eh. en estacha y hemos pedido una bebida muy rica este sí, este sí que está, este sí que te pega, está un poquito fuerte, y ándale que Mike, que ahora es el borrachín, eh, está muy bueno, el, el otro que es, me ha gustado bastante es el Cosmopoly, y está súper buenísimo esta bebida, está, así que ándale provechito, yo te extraño mucho, te extraño mucho, Está bueno, está muy buenísimo. ¿Qué? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! está? ¡No, ¡Está buenísimo! Y la verdad que cuando eh, quizás pruebo alcohol, no, no soy mucho de que me pegue, pero la verdad tiene el toquecito bien delicioso y la verdad le doy un diezón aquí a mi querido amigo Esteban. Así que, no hombre, ahí estamos. ¿Tienes alguna buena red social? Sí, en Facebook nos pueden, en Instagram nos pueden encontrar como Scapses. Eh, en Instagram solo la agregan 503 y aparecemos ahí. Okay. En Facebook solamente con el nombre de Escarchas y ya aparecemos. Órale. Bueno, ahí está la atenta invitación de nuestro querido amigo Esteban, el maestro que prepara las bebidas que te lleva al viejo este y te ven mucho fantasma y despejarse de todo lo que viene afectándole su trabajo laboral y quiere venirse a dar una vuelta con su familia. Aquí les dejo la información para que ustedes lo busquen y se vengan. Sigamos con este video, con mis queridos amigos, a ver, dejen comentarles algo muy interesante que me está pasando ahorita Sí de verdad que sí me está pegando o sea, Pero no escucho lo que me está pegando o sea, literal Solo siento un poquito de mareo y la verdad que sí eh, Como no suelo tomar la verdad Ahí un exquisito plato que nos llevaron, pero ahora pues tengo más hambre porque ya probamos ahí algunas copas borrachillos. <risa> Hoy vamos a probar el, el delicioso paladar, la famosa pizza que, pues, nos han da, dado el privilegio de ver cómo es la preparación de estos brothers que se encargan de darle un toquecito bien mágico y delicioso. Julio, ¿qué tal, Julio? Cuéntame, ¿a qué se dedica usted? Pues nos dedicamos a hacer pizzas, las mejores pizzas del oh, pueblo viejo. A raíz de lo que fue la pandemia, pues nos dedicamos a hacer las pizzas y a poner un negocio, pues no había más que hacer con los trabajos, perdimos trabajos todos. Pero gracias a Dios hemos salido adelante y la pizzería la Romy tiene una receta original en su salsa original. No se compra, se fabrica. Muy bien. Se fabrica y esto es lo que le da el sabor original porque tenemos una pasta italiana. El queso que nosotros utilizamos en pizzería La Romy es un queso especial, este no es un queso comprado eh, por fábrica ni nada, sino que es un queso que fabrican. El proceso de esto nosotros lo preparamos, tomamos, tenemos masas pre precocidas para que sea mucho más rápido el proceso de elaboración de la pizza. No es cualquier peperoni rebanado, es un peperoni de calidad que tenemos para que las personas puedan disfrutar de una deliciosa pizza. Y esto está listo para ponerlo en el horno. Ya está ahí nuestro querido amigo brother, listo para sacar la pizza, oh mira, nada más y nada menos, la pizza La romi un deleite, un paladar exquisito, que vamos a probar la única pizza inigualable de Aguachapán hecha por nuestro querido amigo Julio. ¡Hey Henry! No, hombre, vos, no. esperate si todavía no me han partido la... No, moleste, pues ya. Sí. Sin vergüenza. para los dos que era la pizza. Henry, Henry, qué vayunco este día. vos. Ah, bueno, ahorita vamos a darle con todo a esta pizza que estoy... Bueno contento de comerla y o sea el secreto ingrediente o sea que no se puede mencionar porque es secreto de familia eh, es el toquecito que le va a dar o sea yo sé que muchos van a decir ay de qué queso es pero hay un sabor único y exquisito que está aquí que me dijeron que te va a gustar así que dicho y hecho vamos a darle a esta deliciosa pizza está buenísima aquí se sienta pide una pizza y como, como el, el truco del chipitillo, ya aparece y se vuelve gordillo ¿Muy? Pizza que pueden probar todos ustedes, ¿eh? y muy exquisita Así que es una vuelta por acá chicos y chicas, bienvenidos a Pueblo Viejo ¿Muy? Bueno, ya estamos aquí listos y preparados para probar otro Es que no, que aquí voy a terminar gordo, la verdad sí sí, sí, sí. Si Dios no me mandó seco es porque quizás digo Este va a ser influencer y vamos a engordar de tanta comida restaurante el aguacatero aquí con mi hermano y brother Y, y... la especialidad de la casa, el aguacatero eh, ahorita están las carnes en la plancha para que puedan ver ¿no? Uy, mi hermano, recetas especiales, recetas únicas Y hecha por la mera mera patrona patriarcal que comanda todo este negocio Ahí está la mera mera doña de... Cosas. Ya nos corrieron el ganado ah, hijo de la cha, no. Ay, ah. el hacha la casa voy a llegar y te voy a ¿Cómo te llamas? Diego, mi Diego Diego, sí. go Diego, go, va, chiva sí. Bueno, Dieguito, a ver... Quiero que te coloques a la parte de él, porque usted eres parte de, de, este, de esta gran empresa del el aguacatero. Vamos a ver cómo preparan este exquisito goloso para la gente como Henry que esté por ahí. Y Emily está que están de goloso comiendo También ahí. Vamos a probar el aguacatero. Sí. Bueno, explíquenos ahí, jefecita, cómo preparan esos exquisitos platillos. Para las carnes pues ya tienen sus ingredientes, ¿verdad? Ya están pre preparadas entonces pues lo que hacemos con el goloso es hacer la mezcla de carne. Eh, acá pueden ser ya sea tres carnes, lección del cliente, ese es el goloso. Y pues le lleva una barbaridad así de carne, aguacate, chirmol. Usted prepare la carne y el que prepare el aderezos y el que nos sirva. no te va a caer vos, te a caer, Ey, niño. ¿Qué onda? Soy <risa> <Ay>, vos. mi hermano. Esa <risa> no parece mayonesa me dijeron. Ajá. Okay. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que lo diferencia entre los, más, entre los demás panes que puedan existir a los suyos? Ah, pues que este se prepara absolutamente de cero. El pan es este 100% artesanal, es el chamano. Ok. Y después siempre es pan fresco. Hey. Sí. el aguacatero porque okay. buscamos una fruta de la, de la época. Y aparte pues no, nosotros nos rebuscamos con lo que Pero caiga para comer. Entonces ese es el concepto de nosotros, ser buenos, ser baratos, ser los mejores y no ser tacaños. O sea, Eso es importante, ¿oíste Henry? <risa> de hecho eh, hay muchos clientes que literal no han querido comprar las recetas, pero nosotros evitamos de que nos de que nos la roben Cosa que yo nunca había escuchado Un pan goloso Suena pero, muy jocoso pero, ay, muy jocoso Pero vamos a irritarnos ahorita Con este pancito que De veras que ya me volvió el hambre, bro Y los que comieron en el hula hula Recuerden de que Se chorreaban Uy Katy Katy por favor Katy Vamos ay, ay, ay, ay, ay, Papá, ya se la ya Y ahí va el compadre Ahí está, eh, ahí está, Uh. Ey, tostadito, rico, no hombre, qué delicioso, qué para. Pan que se han hecho, pan que se han horneado. Bueno, vamos a darle a este pan riquísimo que nos han preparado con tanto cariño y sobre todo... No quería escuchado del pan goloso. El secreto de la casa es la salsa. ¿La salsa? Artesanal. La salsa artesanal, salsa verde. Uy, esa, o sea, ese ustedes también. También. Uy, hey, Henry, yo creo que aquí vamos a terminar gorditos ay, y bonitos. Ay, ¡Gorditos y bonitos! Y jocosos. A ti, cuál es el pan que te enamoró, sinceramente, ni aunque yo te haya obligado ni te haya dicho por este botón, ¿viste? ¿Cuál te gustó? El aguacatera está riquísimo. ¿Qué te pareció, Henry? Déjame comer, bo. ¡Está yes. rico! Este <risa> siempre trago Algo que les decía aquí los tablo brother Es que quizás el aguacatero es para aquella gente que te recuerda a la infancia Y que eres uno y otro y después otro y después otro Pero si te quieres llenar y, dar, y darte gusto con eso es el pan eh, el coloso un 20 de 20 a ustedes los tres porque ahí trabajaron así que buenísimo A ver contame ahí cómo Bueno el, el aguacatero eh, nace allá en el 2021 de hecho época lluviosa también, okay. eh, nosotros netamente no nos dedicamos a la cocina pero nos encanta, de hecho mi esposa sí, ella sí estudió ¿Cocineria? cocina, ah. es, es cocinera profesional. Y, eh, por sí, sí, trabajo, onda, también dice. y por mi trabajo, eh, casi siempre yo comí en el hula hula ah, o sea, Entonces eh, cuando comenzaron las remodelaciones, las primeras cosas allá Entonces yo ya traía eso, que queríamos eh, llevar a los gourmet eh, la comida callejera eh, contarle de que no todo ha sido bonito, han habido episodios muy grises Ok, entiendo eh, Para empezar fue con, con el pan, eh, nosotros lo comprábamos en otro lugar y de la nada pues dejaron de vendernos, eh, pues yo tengo un tío que es panificador y él me, me enseñó lo básico y, y comenzamos tras meses y meses y meses de prueba logramos este, formar nuestras recetas de pan. Eh, de hecho los aderezos, las carnes, eh, los hace 100% eh, mi esposa. Ah, la mera eh, mera. Ajá, correcto. Eh, con eh, están las recetas. ellas están las recetas. <risa> pero. Eh, yo los mandaba. <risa> Tienen que portarse bien porque si no la receta. <risa> no, pero, la de lo que no, sí parece. me puedo jactar es de que el aguacatero sí fue idea mía. Claro, claro. Pues gracias a, a mi amor que siempre me ha apoyado. Uh, aunque a veces hay diferencias en la cocina porque yo soy el ayudante. <risa> pero sí eh, hemos logrado eh, sacar adelante nuestras recetas. Y gracias a ustedes por, por visita, a acompañarnos, sí. Sí. Nunca, nunca pensamos que, que ustedes nos acompañaran, ah. o sea, somos un negocio humilde, somos un negocio que, que está empezando, solamente invitarles a que siempre nos visiten, somos las tres b comemos bueno, bueno, bonito y barato. Y barato. Eso. Buenísimo. Les felicito y les invito a que sigamos eh, parte de este proyecto y la verdad es un honor como Henry y a mí de poder estar aquí con ustedes y verlos y quizás cuando ustedes crezcan y ya no nos quieran ahí <risa> ni siquiera nos van a voltear a ver ah, sí, no, pero... Para nosotros eh, son más que influencers, son amigos porque creo que los amigos son mucho más que los influencers Ahí está. Que los amigos siempre están ahí y agradecemos que hayan viajado desde tan lejos para para apoyarnos en este proyecto, para, para apoyar a mi familia eh, con mi hermano en, en escarchas, con sus tragos preparados eh, Miguel por ya, eso sí, anda sí, alegre No, no, ya eh, andaba ahí, ya, ya me pasó el efecto Y eh, el negocio pues de la, Robin. De la Romy, donde Riquísimo. también es parte de la familia eh, donde las pizzas también tienen sus recetas eh, todos somos bien celosos de nuestras recetas, pero Eso. al momento de llevárselo al público, pues, no ponemos precios excesivos. Sí, así que. No, quedo, no, quedo, no crees que grabe lo siento Entonces, pues, no. aquí abajo les dejo ya la información para que ustedes lo busquen bueno ya nos despedimos de esta aventura que estuvimos aquí en el pueblo viejo un lugar mágico y sorprendente lleno de tantos eh, deliciosos paladares que deleitaron a nuestro, a nuestro gusto ¿qué te pareció a ti el viaje? ay bonito me gustó todo el lugar como se ve la ¿Sí, comida Así que les hago una invitación a todos ustedes bichos a que se vengan a dar una vuelta aquí por Pueblo Viejo. Está muy bonito y sobre todo hay mucha cultura que pueden ustedes apreciar. Sin más que decir, nos vemos en otro hermoso video. Cuídense, nos vemos hasta la próxima y bye bye.